El matacaballo Los falmidos Son un orden de insectos neopteros Conocidos comúnmente como insectos palo e insectos hoja, palote, chile Matacaballo, Colombia y República Dominicana María Palito, Colombia y Panamá, Bielus, en la población de Certa, España. Debido a su aspecto corporal, también son llamados Mula del Diablo, Guanacaste, Costa Rica. Hay descritas más de 3.000 especies. Son un grupo especializado en el camuflaje, Cripsis, en colores, formas y comportamientos extraordinarios que los confunden con la vegetación sobre la que habitan y de la que se alimentan. Entre los fálmidos se encuentran los insectos más pesados, con sus 30 y 40 gramos de peso, y los más grandes, con sus 35.7 centímetros de longitud, son hemimetábolos y exoterigotos. Por sus formas presentan tres tipos morfológicos principales, insectos palo alargados con un con o sin alas, en caso de presentarlas, pueden ser funcionales o no para el vuelo. Se transversal reversal del cuerpo, más o menos cilíndrica. Similares a pequeñas ramitas, tanto en color como en forma. Y setos hoja. Form formas aladas de cuerpo ancho, aplanado. Torso ventralmente con expansiones laminares en las patas y similares a hojas. Insectos corteza suelen tener en el cuerpo más robusto y en muchas ocasiones con protuberancias en formas pequeñas, espinas, sobre todo a, o parte del cuerpo. En general, los insectos palo, como su nombre indica, tienen forma de ramita, lo que les da, hace pasar inadvertidos para muchos depredadores. No obstante, no es el único sistema que tienen estos insectos de defenderse de los enemigos. Tanto los comúnmente llamados insectos palos como los insectos hoja pertenecen al orden de plasmida, pero pertenecen a distintas superfamilias. La forma de hoja de estos animales se refuerza porque sus alas están adornadas con dibujos que recuerdan enormemente a las inervaciones que tienen las hojas de las plantas y porque sus patas están dotadas de expansiones laminares que se confunden con las de las propias hojas. Viven generalmente sobre arbustos y árboles de los que se alimentan presentando tanto homotipia como, como homocromía. Tanto si son ninfas como adultos, los insectos palo generalmente se refugian de sus depredadores escondiéndose entre la vegetación durante el día y por las noches cuando tienen actividad y se alimentan o copulan. En ocasiones aprovechan brisas de aire para moverse o comer, aprovechando que al mismo tiempo se mueven algunas hojas y tallos de la planta, solo la que estén y así no llaman la atención demasiado. A los fálmidos jóvenes se les llama ninfas. Presentan generalmente morfología similar a la del adulto, pero en miniatura. Para crecer, realizarán generalmente de 5 a 7 mudas. Las hembras pueden hacer más mudas que los machos. En algunas especies, la coloración varía durante las distintas etapas del crecimiento en función de varios factores genéticos, ambientales, etc. Aparte de su apariencia críptica, también cuentan con otros sistemas defensivos como hacer ruido o tener estructuras con vivos colores, sus alas que despliegan cuando se sienten amenazados, entre otros muchos. Además, es, se pueden desprender de sus extremidades, fenómeno denominado autotomía, cuando son capturadas por un depredador y sujetadas por este punto. Algo parecido a lo que ocurre en algunos reptiles, como las lagartijas, con la cola. El ciclo vital de los fásmidos varía en función de la especie, habiendo casos en los que tan solo duran entre 4 y 6 meses, y otros en los que puede durar más de un año. En muchos casos se puede observar espermatoforo, que utiliza el macho para transferir los espermatozoides a la hembra durante el apareamiento. El tiempo de la cúpula puede variar en función de la especie. La mayoría de especies de insecto palos se pueden reproducir sexualmente y o por partenogénesis. En algunos casos, aunque la reproducción sexual sea lo común, también puede darse a la partenogénesis. Y no hay machos, aunque probablemente esto hará que disminuya la variabilidad genética de la descendencia. Pero algunas especies se desconoce si existen machos, ya que nunca se han observado, aunque la más probable es que sí los haya, aunque sean muy escasos. Ponen huevos provistos de una especie de, de tapadera llamada opérculo, que se desprende en la eclosión para que la ninfa salga los huevos suelen ser similares a semillas y según la especie pueden variar en color, tamaño, forma, textura, dureza, etc. Hay diferentes métodos de puesta según la especie, por ejemplo en el caso de Estratosoma tierratum la hembra lanza los huevos y cae en el suelo, otros casos diferentes el de las especies en las que las hembras que poseen epiprocoto, como las hembras de placidas samariensis que utilizan para enterrar los huevos, y por último también se dan casos en los que los huevos son pegados en las ramas u hojas, es el caso de Spiloidea spulillus. En Europa hay unas 17 especies de insecto palo descritas pertenecientes a los géneros Bacillus, Clonocis, Etinia y Pinaqueria. También hay unas pocas especies más que habitan en Europa, pero que son introducidas como ocurre, por ejemplo, con un par de especies del género Acantoxilia, que son originarias de Madagascar. Pero están presentes en el sur de Inglaterra. En la península ibérica, actualmente hay descritas tres especies y varias subespecies. Su ciclo biológico es anual, viviendo únicamente durante los meses más calurosos, especialmente en los géneros Leptinia y pinaceria, que suele comprender de finales de primavera hasta principios de otoño.